Hola y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En el video de hoy vamos a ver cómo poder descargar eh, los subtítulos que tenemos creados dentro de la plataforma Amara. Entonces para ello, estando acá dentro del el, el espacio público de trabajo, entonces este, podemos visualizar el video que estuvimos trabajando y acá tenemos eh, este icono donde nos da la opción, eh, por un lado, para subir algunos subtítulos que lo hayamos trabajado, sí, o en otro caso, la opción de descargar los subtítulos, que es la opción que nos interesa. Entonces, le damos en Download. Y acá, eh, como en los videos anteriores estuvimos viendo cómo subtitular en español, y luego teniendo eso como base, cómo trabajar eh, un subtítulo en inglés, entonces tenemos dos subtítulos disponibles. En este caso, el primer ejemplo va a ser este, descargar el subtítulo en inglés y eh, seleccionar en un segundo punto el, la extensión del archivo. Que en este caso voy a utilizar el estándar que es el, el SRT. Una vez que tenga seleccionado el, el archivo que quiero descargar, que ¿sí? está en inglés en este caso, y el formato de archivo, simplemente le doy en download y eh, esto me va a descargar sí en este caso voy a descargar en, en el escritorio en una carpeta que se llama subtítulos y predeterminado lleva el nombre del archivo punto eh, la extensión en este caso eh, que está en, en, en inglés y el tipo de archivo que podemos observar es el, el srt la otra opción sería eh, en, visualizando el, el, el video sí en este punto donde este Acá nosotros podemos eh, seguir editando o agregando subtítulos. Y donde acá este, podemos observar también que nos da la opción de descargar estos subtítulos. Como ya descargamos el, el subtítulo en, en inglés. Entonces ahora vamos a seleccionar el subtítulo que tenemos guardado acá en español. Y vamos a seleccionar el formato SRT. Nuevamente le damos en descargar. Y eh, guardamos. El, el, archi el, el archivo ¿sí? el eh, archivo este archivo eh, ya tiene adentro si nosotros no vamos al, al, al archivo de subtítulo este archivo ya tiene adentro este todo lo que estuvimos nosotros trabajando ¿sí? eh, y eh, uno lo, lo, lo puede abrir en todo caso y visualizar el texto que nosotros le estuvimos agregando y también este uno puede eh, observar por ejemplo el tiempo sí eh, de inicio y de finalización que tiene eh, cada uno de eh, cada una de estas líneas que estuvimos trabajando entonces fíjense que acá están los tiempos sí donde inicia donde tiene que terminar y bueno este es el formato que tiene el archivo si ¿sí? tiene también una numeración eh, Sucesiva que ustedes pueden observar. Y bueno, acá está eh, todo lo que estuvimos trabajando en, en los videos anteriores. Sí. Bien, entonces ya vimos cuál es el contenido. Sí. Ahora lo que nos queda es irnos hasta YouTube. Sí. Y dentro de YouTube nos vamos hasta eh, YouTube estudio Nos vamos hasta el contenido. Buscamos. Sí. Eh, el, el video. ¿Sí? que en este caso es cómo crear, un, eh, cómo descargar e instalar GIMP. Entonces voy a buscar acá ese video y eh, voy a cómo escalar, cómo descargar e instalar GIMP. ¿sí? Y eh, en este caso acá eh, tengo las opciones eh, para visualizar los los detalles de este vídeo eh, y bueno acá tengo las opciones por ejemplo la de eh, editar el, el título y la, y la descripción nada más y otras opciones entonces este me voy a ir a, a seleccionar la la primera opción en este caso que es la de eh, detalles si ¿sí? entonces le doy en detalles acá me va a permitir otra vez nuevamente editar el contenido de mi video, pero acá algo muy importante eh, que tenemos eh, en este panel es donde están los subtítulos. Entonces, este nosotros podemos editar ahora los subtítulos. ¿Sí? fíjense que este es el subtítulo eh, que eh, tiene predeterminado ya. El, el, eso lo vimos también en un video anterior eh, cómo eh, trabajar estos tiempos. Sí, y este acá nosotros tenemos la opción de borrar todo el texto o subir un archivo si ¿Sí? en este caso lo que nosotros vamos a hacer es vamos a subir un archivo si ¿sí? le vamos a indicar que va a ser un archivo con tiempos le vamos a dar en continuar y a continuación entonces este vamos a ir a buscar el, el subtítulo si ¿sí? en este caso voy a seleccionar el, el subtítulo que está en español le doy en abrir, ¿sí? Y aquí están todos los tiempos, fíjense que ya me trae con todos los tiempos acá, ¿sí? Inclusive uno lo puede este, verificar otra vez acá reproduciendo el video para ver cómo ¿Qué, va eh, a... nos va a ayudar a poder... este Ok, entonces, este una vez que nosotros hayamos comprobado esto, ¿sí? Entonces, este, acá, eh, ¿se acuerdan que eh, esto me tenía que poner en negrita? Entonces, eh, eso es nada más lo que me está mostrando. Bien, entonces, una vez que yo tenga listo esto, le doy en hecho. Y este, ya tengo subido mi subtítulo, ¿sí? Eh, nuevamente, yo me puedo ir otra vez acá, ¿sí? En subtítulos, y este, le puedo indicar que voy a añadir más subtítulos acá inclusive si es que lo, lo considero oportuno acá en otro caso acá me da también la, la opción de eliminar los subtítulos eh, y acá me da nuevamente las opciones de, de subir eh, otro archivo le digo con tiempo le doy en continuar y a continuación entonces eh, subo el, el archivo que está en, en inglés en este momento está subiendo sí. esta es la traducción que hicimos nosotros de nuestro video y una vez que lo tengamos guardado le damos en hecho sí y este una vez que tengamos listo esto entonces este nosotros ya podemos irnos hasta hasta nuestro video para poder eh, visualizarlo en, en youtube y este poder observar eh, los subtítulos que tiene activado en este momento hay veces que esto suele tardar un poquitito también en, en, en mostrarnos el, el contenido ¿sí? entonces este, vamos a, a visualizar eso ya desde, desde youtube ¿sí? eh... hola a todos y bienvenidos fíjense que acá si nos vamos en, en, en la configuración entonces nos indica que tenemos dos subtítulos que en este momento están desactivados. Está el, el, el español, sí, y el, el, el, el otro que nosotros subimos. Entonces, este le, le podemos activar eso acá. Fíjense que nuevamente acá, a nuestro canal. acá me muestra el el que hoy está hoy en, vamos a ver en, en inglés. Podemos descargar Ging, que es un y este, la otra opción es que este, le, le, le activemos el, el otro subtítulo ¿sí? que es eh, este. ¿sí? Entonces este, le damos acá en, en continuar. Hmm, software que nos va a ayudar. Y a... eso es lo que obtuvimos con este ejemplo. Bien amigos, fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para descargar su Subtítulo desde Amara y subirlo hasta YouTube. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.